Estimados estudiantes, para mí es muy grato poder hacer otro video acerca del de impuesto a la renta del 2022. Un poquito más al detalle que el anterior video. Bueno, vamos a partir con el cálculo de la rebaja que está atado a la canasta básica y a algunos otros puntos. Vamos a ver, vamos a ir desarrollando. La canasta básica vamos a calcularlo con eh, 719,65 y lo multiplicamos según ley por 7 esto nos va a salir 5.037,55. Eh, para este este valor, eh, ¿qué es lo que significa este valor más bien? Que si tenemos el sustento de, de nuestros gastos personales, nosotros podemos hacer el cálculo para la rebaja, tomando en consideración solamente el, el valor máximo de 5.037,55. De acuerdo. Vamos a ver cómo esto influye. Por eso he, tengo aquí algunos cuadros que nos van a permitir eh, valorar. Bueno, otro de los puntos fundamentales es que eh, de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta, que sería en este año 2022, 11.310, hay que multiplicarlo por 2.13 veces. Vamos a ver qué sale con esto. Y nos da un valor final de 24.090.30. Bueno, si es mayor nos dice la ley, a 2.3 13 veces, nosotros podemos aplicar el 10% de la rebaja. Eso significa que esos 5.000 dólares, aproximadamente 5.037 y un poco más, podemos multiplicar por el 10% si es mayor el valor total, de este, el valor que hemos referido de 24.000 dólares aproximadamente. Y si es menor, podemos aplicar un 20%. Pero, ¿de dónde nace todo esto? Viene ahora sí lo que nosotros podemos mencionar acá. Miren. Vamos a calcular, vamos a aplicar a una persona que gana 1.800 dólares mensuales. Eso significa que va a tener un sueldo grabado de 21.600 dólares. Pero la ley nos especifica que tenemos que sumar para efectos de cálculo nada más el décimo tercer sueldo. Si es que la persona ha ganado, obviamente, ha estado con el tiempo prudente y obviamente es, eh, tiene el beneficio, en este caso del, del décimo tercer sueldo va a ser de 1800 dólares, igual sucede con el décimo cuarto que sería 425, tomando en consideración que está en ese punto y obviamente también el fondo de reserva si es que cumple con el requisito ustedes saben que el requisito tiene que ser mayor a un año de permanencia no y ahí empieza a ganar el fondo de reserva vamos a poner que si sí tiene ese fondo de reserva eh, igual que el decimotercero y décimo cuarto. En total nos sale 25.625 dólares. Miren esto, al momento que tenemos este valor, vamos a compararlo con el valor que tenemos acá de 24.000 dólares. Si es mayor a 2.13 veces, vamos a aplicar apenas el 10%, pero ese 10% va a estar atado al, al valor de los 5.037.55. Si es que nosotros cumplimos con todos los requisitos de tener las facturas para poder representar el gasto eh, de gastos personales para la redundancia, vamos a poder aplicar el valor de los 5.000 que tenemos aquí por, obviamente, el 10%. ¿De acuerdo? Entonces, quise, eh, en este sentido, podríamos aplicar 503.76. Caso contrario, tendríamos que aplicar el valor menor. No podemos aplicar un valor mayor. Bueno, vamos a calcular en forma general, vamos a empezar con los 503.76 y luego vamos a ir a, haciendo algunas adecuaciones al respecto. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí vamos a poner el ingreso grabado, que son los 20.600, el IES, vamos a sacarlo con el, eh, el 9.45%, que por cierto para las personas que están en relación de dependencia, obviamente, para el sector público, cambia ese valor a 11.45, que también lo vamos a reflejar en este momento. Aquí tenemos la base imponible, o sea, la resta de estos dos valores. Tenemos 19.558,80. Eh, vamos a sacar aquí eh, la... Por ejemplo, en este caso, lo que tendríamos que sacar es la diferencia, ¿no? Pero la diferencia, ¿con qué valor? Con la base o la fracción básica. Tenemos que ver... ¿En dónde está ubicado este valor? Por ejemplo, aquí están los 19.558,80. Entonces, estamos en este rango. No sé si se alcanza a ver en dónde le estoy marcando. Y eh, aquí tendríamos que restarle. O sea, vamos a restarle El valor de los 19.000 menos los 18.010.01. ¿De acuerdo? Porque esa es la franja menor. Entonces, ahí nos va a salir... 1,548,79. Yendo en la misma zanja o viendo los datos, ahí aplicamos el 12%, vamos a poner el 12%, ¿de acuerdo? Entonces, al momento que ya tenemos estos valores, vamos a multiplicar simplemente lo que nos salió, la diferencia, por el 12%. Tenemos el impuesto a la fracción excedente, en este caso pero no nos tenemos que olvidar que hay un valor de impuesto de fracción básica en este caso, que nos vamos nuevamente a la misma tabla que tenemos aquí señalado, que sería de 515. Por lo tanto, el impuesto que vamos a tener al final va a ser de 700 dólares, 85 para ser exacto. Vamos a aplicar la rebaja, vamos a poner que la rebaja efectivamente son los 503.76, sin tomar en cuenta el valor que nosotros tenemos eh, eh, de gastos personales, o sea, refiriéndonos que este gasto personal lo vamos a tener en su totalidad. Por lo tanto, hacemos la resta de estos dos valores y tenemos 197,10. En teoría, tenemos que pagar esto. Podríamos mensualizarlo, o sea, la empresa podría mensualizar y cobrar, digámoslo así, descontar más bien del rol a la persona, este valor, más o menos para que tengamos una referencia, vamos a dividir para 12. Eh, aproximadamente le puede estar descontando del rol 16.42 dólares. ¿De acuerdo? No es ahorita eh, caso de estudio, por eso lo voy a borrar. Bien. Ahora, en primera instancia tenemos este cálculo general. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede con el, los diferentes conceptos de gastos personales. Eh, voy a inventarme algunos datos eh, vamos a tener unos líderes eh, que ha comprado la persona obviamente clasificando con cada uno de los, de los puntos excepto turismo, no le he puesto aquí pero es el mismo contexto bien, líderes, vamos a poner que ha gastado 500 dólares, en almuerzos, unos eh, 300 dólares por poner un ejemplo vamos a poner que se sume automáticamente Sí, eh, también tenemos vestimenta, vamos a colocar um, vamos a hacer que se sume automáticamente de acuerdo digamos que se ha comprado camisas, camisetas bueno, unos 100 dólares pantalones se ha comprado ha sido unos 250 dólares eh, medicinas ha gastado algunas medicinas, ha tenido el tratamiento vamos a poner 250 el Prima de Seguro ha pagado mensualmente una Prima de Seguro. Vamos a poner que ha pagado 40 dólares por 12, aproximadamente 480. Los útiles ha comprado, le ha costado 120. En la matrícula y pensión, digamos que le ha costado unos eh, 90 dólares por 12. Entonces está en 1.080 dólares. El arriendo ha pagado, digamos que ha sido algo no tan oneroso. Vamos a poner que ha pagado unos no sé, 500 dólares. Y los intereses por préstamos hipotecarios, digamos que ha obtenido el préstamo y ha obtenido casi al final del año para que, eh, digamos así, no haya, no haya un aumento considerable en los intereses. Vamos a poner un valor de 200 dólares. ¿Por qué hago esto? Justamente para poder explicar cuánto va a afectar si es que yo tengo estos valores, ¿no? Y obviamente tengo que tener en facturas. Eh, los intereses del préstamo, obviamente no los vamos a tener en facturas, pero sí lo vamos a tener en una tabla de amortización. ¿De acuerdo? Entonces, eh, miren lo que sucede, ¿no? O sea, aquí hemos rebajado 503,76, pero tomando en consideración que tenemos el valor total en facturas de 5037,55 más. En este caso no tenemos el valor de esos 5.000 dólares, sino apenas llegamos a unos 3.780 dólares. Quiere decir que el valor que yo voy a poder aplicar va a ser los 3.780 por, ¿no es cierto? El 10% porque eso no cambia. ¿sí? Entonces me varía considerablemente en donde el valor que yo tengo como rebaja va a ser de 378 dólares. Y... Eh, al momento de hacer el cálculo final, ven que hay una variación en el impuesto a pagar, porque la rebaja obviamente disminuye. Esto quiere decir que nosotros tenemos que considerar eh, el valor, obviamente, de los gastos personales. No vamos a comparar con el año 2021 porque es un contexto completamente distinto, nos vamos a centrar solamente en el 2022. Bueno, y había otro dato adicional y bastante importante a tomar en cuenta. Por ejemplo, el IES. En este caso, el IES para una persona que trabaja en relación de dependencia para una empresa privada, ¿no es cierto?, es el 9.45% como está descrito aquí. Pero si es que tiene, obviamente, una relación de dependencia al sector público, el descuento va a ser de 11.45%. Y vamos a ver si hay alguna implicación. En verdad que hay una implicación. Miren, al momento que se aplica el 11.45, aumenta, obviamente, el IES. Y al momento de aumentar el IES, la base imponible disminuye, pero estamos prácticamente en el mismo rango, no varía el rango eh, del impuesto a la renta, que tenemos acá, pero sí le va a aminorar el impuesto a pagar. Si ustedes ven, vamos a retroceder en una empresa privada, digamos, tiene, eh, eh, tiene que pagar 322,85 en una empresa pública es de 771,01. Aparentemente tiene que pagar menos, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que va a recibir menos cantidad de dinero en la empresa pública. O sea, si es que vemos los roles, obviamente va a haber una pequeña afectación porque el uno paga un 2% prácticamente menos. O le descuentan ese valor. ¿De acuerdo? Ese es el cálculo en general para aplicar al 2022 y obviamente también... Eh, aplicando, valga la redundancia, con gastos personales y también las variaciones con respecto al IES, tanto para personas que trabajan en el sector público como también en el privado. Eso es lo que tengo a bien informar y espero que les pueda servir. Muchísimas gracias.